Pero nosotros vamos a burlarnos de esos perezosos que llegan tarde. Vamos a ver mi película favorita acerca de un pequeño personaje. Titanzu. Autor. Maxel 999. Fecha de publicación. 6 septiembre barra 2017. Introducción. Titanzu. Titanes. Esta historia cuenta cómo la humanidad se encerraron en varias ciudades en muros de gran tamaño por el miedo de encontrarse con un Extermis. Extermis. Es una definición para exterminadores por parte de la gente que lograron sobrevivir al ataque de unos de ellos. Los Extermis son como gigantes de lava con forma humanoide. Algunos de ellos poseen habilidades diferentes cada uno. Solo se si avistaron ocho de esos Extermis se especula que puede haber más de uno. La historia solo cuenta con dos partes si te agrada la trama y el esfuerzo que empeñamos habrá muchas más partes en el futuro. Autor. Maxel 999. Canal de Derek's Droid. HTTPS. barra barra m, barra channel barra ugu 34 juturubfxbfot jut, 5 vimo todos los derechos reservados la aparición de un enemigo capítulo una ciudad in era un día normal para los ciudadanos pero para los soldados era otro día con miedo dado a la constante vigilancia para la probable aparición de un extermis con solo ver la cara de los soldados se podía notar miedo y desesperación a otros les daba igual que apareciera o no un extermis ya tenían en claro lo peligrosos que son punto la ciudad es conocida como la ciudad con muros con una altura estimada de 69 metros de altura como máximo estos muros cubren toda la ciudad se sentían seguros ya que la altura máxima que alcanzaban los extermis era de 30 metros es lo que creían las personas dentro de la ciudad pero los soldados pensaban diferente a ellos no importaba que tan grandes fueran los muros no son indestructibles punto soldado observando el horizonte soldado 2 Ey, le lanza una pequeña piedra en la cabeza para sacarlo de sus pensamientos soldado Reaccionaria al golpe de la pequeña piedra, pero conservando la tranquilidad. ¿Qué pasa? Estoy haciendo la vigilancia del muro, lo decía fríamente como si no le importara lo que pasa, soldado 2. Eso parece, pero en realidad pareces preocupado de la situación, lo decía de una manera de broma a su compañero, soldado. No es eso, bajaría la mirada como si hubiera perdido algo, es que, de verdad, voltea a dirección a la ciudad observando a la gente despreocupada, podremos protegerlos de los Extermis habría un silencio por un momento hasta que alguien rompe el silencio de la situación actual. Soldado 3. Eso que importa si lo detenemos o no esta ciudad será destruida de todas formas, lo decía molesto como si ya hubiera pasado el ataque de un Extermis, soldado. Soldado 2. Soldado 4. Ya basta, hablaría con una voz con seguridad, para qué fue nuestro entrenamiento nuevamente habría silencio en el área sin que nadie respondiera a su pregunta soldado. Con o sin entrenamiento las probabilidades de detener a un extermis son muy bajas, hablaba son desconfianza de lo que dijo su compañero, soldado 2. En eso tiene razón no tenemos algún dispositivo que nos permita desplazarnos por los edificios, habla con desconfianza de las armas que poseían en sus manos, soldados 3 aún atacándolos con los helicópteros no sabemos si tienen un punto débil esos malditos, hablaba molesto pero también con miedo, un soldado caminaría hacia una dirección de forma que sus demás compañeros los vieran y levantando su arma hablando de forma de animar a sus compañeros soldados 5. Soy fuerte, muy fuerte todos lo somos ustedes pero no lo creen tienen miedo es normal pero, por algo, señalaría a la ciudad, nos confiaron sus vidas porque confían en que nosotros los protejamos de los extermis no importa cuántos venga los detendremos sin importar su tamaño porque la humanidad es fuerte y no se rendirá nunca lo hará dichas palabras motivarían a sus compañeros se escuchaban gritos pero eran gritos de motivación se sentían con esperanza de detener a los extermis soldado se quedaría viendo a sus demás compañeros motivados y voltearía a ver nuevamente el horizonte sacando una sonrisa, él tiene razón la humanidad no se rendirá no importa que venga, decidiría unírseles a sus compañeros, los soldados estarían motivados dejaron su miedo de lado para poder estar preparados para cuando llegara un extermis y empezarían a confiar que los muros los detendría aunque sea un poco era como una celebración pero un rayo caería causando un temible terremoto que podría en alerta a cada persona dentro de la ciudad y un gigantesca mano haría temblar a la gente y asustando a los soldados ya que veían a la criatura de dicha mano repentinamente sin ningún aviso la mano se moverían hacia la dirección de los soldados sacándolos literalmente volando haciendo que cayeran al suelo y perdieran la vida punto la gente empezaría a pensar de que aquella mano era de un extermis y estaban en lo cierto el extermis se asomaría todos se quedarían impactados del tamaño del extermis era más grande que el muro ya era de temer por su apariencia pero se verían que el extermis su otra muro y empezaría a hacer presión en el muro tratando de levantarse y lo lograría punto la gente se quedaría en shock al ver el tamaño se le calculaba una altura de 120 metros lanzaría una fuerte patada sobre el muro lanzando varios escombros sobre la ciudad matando a mucha gente empezaría a caminar pisando a varias personas la gente comenzaría a correr hacia el otro lado de la ciudad para empezar la evacuación punto el extermis comenzaría a destruir a la ciudad como si tratara de llamar la atención de algo la gente seguía corriendo del temor varios soldados le dispararon pero era inútil las balas solo rebotarían al tocar la piel del extermis algunos soldados harían una tontería unos traían consigo un machete y otros un cuchillo lo irían a atacar cortándolo pero los machetes y cuchillos se derretían al hacer contacto con la piel del extermis punto un helicóptero llegaría los soldados en tierra se calmarían cuando se puso en posición en señal que quería el piloto y el soldado que iba a dispararle con la ametralladora el extermis se detendrían los soldados pensarían que se cansó el helicóptero iba a empezar a el Extermis empezó a liberar una temible gran cantidad de vapor caliente por su espalda haciendo que el helicóptero se desestabilizara y cayera punto los soldados se quedarían asustados de lo que el Extermis había hecho pero de repente este caería causando un pequeño terremoto punto soldado pero qué ha pasado acaso le dispararon y por eso cayó lo decía con temor pensando que tarde o temprano se podría volver a levantarse el soldado voltearía a ver al caído extermis colosal pero como de la nada se veía una figura de una persona caminando hacia la dirección del soldado punto soldado Alto ahí no se mueva, apuntaría con su arma al sujeto, disipándose el humo del vapor se podía ver a un hombre adulto de unos 21 años parecía estar cansado y caería parecía agotado como si hubiera hecho un gran esfuerzo para mover algo tenía una extrañas marcas en su cara punto soldado se le quedaría mirando por un momento iría a ayudarlo para que fuera con los demás sobrevivientes por el ataque del extermis colosal no sé cómo sobreviviste al ataque del colosal pero ahora no importa debo de llevarte con algún médico o alguien te ayude punto el soldado correría buscando ayuda de alguien para salvar al sobreviviente que encontró hasta que después de 5 horas corriendo hacia el otro lado de la ciudad punto soldado Estaría observando a sus alrededores buscando a sus demás compañeros, demonios a dónde se habrán ido, girando su cabeza lograría ver a sus compañeros que estaban protegiendo a unas personas para que pudieran subir al camión para que pudieran salir de la ciudad, soldado. Ahí están hay que ir rápido, el soldado no terminaría su frase ya que otro rayo había caído ocasionando otro terremoto pero de menor intensidad que el terremoto que ocasionó el extremis colosal soldado había perdido el equilibrio por el terremoto y haciendo que soltara al sujeto que llevaba, algo, pero qué paso. voltearía para ver un Extermis de tamaño regular de 30 metros pero era diferente, Q, E que es eso el Extermis parecía tener una armadura en su cuerpo aunque no se notaba porque la piel del Extermis era de color negro y en algunas partes de su cuerpo parecía que un río de lava lo rodeaba en sus brazos y en sus piernas pero no se lograba ver por la distancia. Soldado 2. Estaba paralizado pero daría una orden de atacarlo, ataquen que no se acerquen se escuchaban los disparos pero las balas rebotaban ya estaban asustados los soldados pero unos tanques llegarían para apoyar a los soldados dispararían hacia el extermis pero fue inútil no le hacía nada punto piloto. Maldición ese cabrón aguanta incluso un misil que vamos a hacer, lo decía con una voz temblorosa pensando que sería su fin y no podrían proteger a los ciudadanos que escapaban, soldado 2. Entendido, el soldado se dirigía hacia una caja dentro del tanque encontrando un misil busca calor, listo señala el blanco le volaremos la cabeza a ese hijo de I el tanque dispararía hacia el extermis una gran explosión se vería en el área al disiparse el humo se le vería intacto al extermis como si nada pero traía en su mano a alguien pero abriría su boca expulsaría gas y luego empezaba a cargar energía en su boca y lo lanzaría exterminando a los soldados y el tanque que se encontraba enfrente de él punto el extermis caería al suelo y empezaría a descomponerse pero de su cuello saldría un extraño hombre agitado y sudoroso con marcas extrañas en su cara fin del capítulo 1 el origen de la destrucción capítulo 2 en una amplia llanura se podía ver que no había absolutamente nada simplemente pasto lo único que resaltaba de dicho lugar era una especie de escotilla encima de la tierra la cual se abriría de ella saldría una niña de unos 13 años de edad de pelo largo de color negro ella se pondría a un lado de la escotilla como si esperara a alguien punto aún no saliendo se podía observar que era un hombre de unos 24 años de pelo castaño con de una pero no muy gran musculatura tropezaría pero al lado de su cara se podía ver que la niña le ofrecía su mano como apoyo para pudiera salir pero el sujeto la ignoraría dejándola con la mona extendida punto detrás del hombre se veía saliendo una mujer de pelo largo y rubio que ella si tomaría la mano de la niña y saldría de la escotilla la niña notaría esto pero lo pasaría punto la mujer de nombre cara le agradecería por ayudarla a subir la niña no diría nada y caminaría a dirección del sujeto que mira hacia la dirección de una ciudad y se pondría al lado suyo punto cara Ey Sadam por lo menos hazle caso a Minka te quería ayudar a subir, lo decía con algo de enojo a ese hombre de nombre Sadam, Sadam. No le prestaba atención simplemente mantenía la su mirada hacia la aquella dirección, Minka. Voltearía hacia la dirección de la mujer, Karasan sabe que Sadam senpai no le hará caso, lo decía con una voz tranquila ya que siempre ocurría dicha situación, Sadam. Saben qué ciudad es aquella, señalaría a la dirección de la ciudad, Minka. La niña hablaría de forma apresurada a la pregunta que dio Saddam, Saddam Sempayesa es la ciudad ins con 1, 0, 0, 0 5 millones de ciudadanos con muros de 69 metros de altura Saddam. Solo pedí el nombre no información de más, pero se nota que si estás bien informada de dicho lugar verdad, Saddam le acariciaría la cabeza de Minca señal compañerismo de que ella sí prestaba atención a su alrededor, Minca. Se le podía notar un pequeño rubor en su cara en señal que ella quería eso, claro Saddam Sempari lo decía con una voz tímida, otra persona saldría de la escotilla una chica de unos 19 años de nombre Shoku con un cabello de color violeta largo con una cola de caballo y otro hombre de unos 35 años de nombre Coge con cabello negro y corto, también saldría un hombre bastante alto de unos 23 años de nombre Ryan con pelo castaño, saldría también otro hombre de nombre Jungle con pelo largo castaño de 37 años con un traje negro shoku se encontraba comiendo un onigiri que hay para hoy dando una mordida a su onigiri el onigiri es un plato japonés que consiste en una bola de arroz rellena o mezclada con otros ingredientes ryan oye no deberías de comer tanto a la gente no creo que le agrade cuando te miren en el recuadro de seguro les dará hambre lo dice con una voz de forma burlona para molestar a su compañera shoku no sabía con responder a lo que le dijo ryan coge bueno chicos este es el plan, habla con una voz con autoridad y seguridad, atacaremos a la ciudad primero el Extermis colosal destruirá el muro y algunos edificios rían. Demonios siempre yo el primero mi Extermis es muy lento tarde o temprano un helicóptero me atacará y tendré que liberar vapor para evitar que me disparen y hará que mi Extermis se descomponga más rápido. No es más fácil que me arrojen al centro de la ciudad y la destruya con una explosión nuclear cuando me transforme. Minca ryan san si hace eso es probable mate a la persona que tenga en su posición el extermis fundador no podamos obtenerlo cara minka tiene razón no creo que quieras andar haciendo varios test de sangre a un montón de ciudadanos nos llevaría días descubrir quién tiene el extermis fundador es mejor destruir la ciudad para obligarlo a salir de su escondite ryan da como sea pero mi idea es mejor tomadlo en cuenta quieren tal vez el lector si lo haga se retiraría del grupo molesto sadan de cierta forma Ryan tiene razón cuando su Extermis libera vapor, se descompone más rápido quien lo va a auxiliar cuando lo vayan a atacar, coge. Ese será tu trabajo, Sadam, tendrás que ir a ayudarlo cuando pase eso, entendido, Sadam. Okminka. Ok, en ese caso yo también ayudaré a Saddam Senpai en eso, lo decía con preocupación, coge. No, Minka, a ti te necesitaré para que nos avises. Si ves a alguien transformándose en Extermis, podría tratarse del fundador Okminka. Ok, P, eh, pero Sadam pondrían su mano en su hombro tranquila acata la orden que te dan entendido lo decía de forma de no preocuparla minca desaminada y preocupada shoku normalmente siempre voy yo pero porque esta vez no lo decía con duda jungle la razón es porque esa ciudad habrán tanques y tu extermis no aguantará el ataque de un misil shoku coge de acuerdo ya saben qué hacer que comiences a dan ryan minca entendido ciudad insmuros ryan de acuerdo ahora te destruir este muro siento que alguien ya había hecho esto antes en otra historia bueno ahora eso no importa, se haría una cortada en la mano ocasionando que un gran rayo caiga sobre él ocasionando un gran terremoto y empezaría a generarse un cuerpo alrededor de él creando un gran gigante de lava de 120 metros de altura, extremis colosal. Pondría su gigantesca mano sobre el muro y la movería hacia la derecha con la intención de empujar a unos soldados que se encontraban en el muro luego de eso pondría su otra mano en el otro lado para poder pararse, extremis colosal de una patada rompería el muro como si fuera de papel y comenzaría a caminar para dirigirse adentro de la ciudad para destruir varios edificios para hacer que el extremis fundador aparezca sin tener éxito había una gran destrucción en la ciudad ins edificios, destruyéndose y escombros cayendo sobre algunas personas matándolas pero un helicóptero aparecería dirigiendo atrás del extremis colosal para poder dispararle por detrás para ganar tiempo en lo que llegan los tanques para atacarlo y poder derribarlo Rian. Maldición ese maldito helicóptero me dará problemas, no tengo opción tendré que hacerlo extremis colosal expulsaría una gran cantidad de vapor caliente haciendo que el helicóptero se desestabilizara ocasionando que se caiga pero el extermis también caería dado a que el extermis colosal al liberar una gran cantidad de vapor haría que su descomposición se acelerara y no pudiera mantenerse de pie desde un tejado se veía a minca observando con unos binoculares la situación de Rian desde lejos punto minca ryan san tiene problemas sacaría un Wokitoki para poder avisarle a Saddam de lo que pasaba Minka sadam senpai ryan tiene problemas apresúrese para poder salvarlo desde otra parte sadam se encontraba corriendo hacia la dirección donde por última vez se vio al extermis colosal que también traía hablando con Minka a atreves del walkie talkie donde le dijo lo que pasaba y la situación en la que se encontraba ryan Entendido ya me dirijo para allá para ayudarlo cambio y fuera, Saddam estaría corriendo hasta que lograría ver a distancia a un soldado que traía cargando a Ryan que se encontraba inconsciente, maldición tendré que transformarme Saddam. Sacaría un cuchillo de su bolsillo y se cortaría la mano otro rayo caería impactando con Saddam haciendo que se generara un cuerpo alrededor del de unos 30 metros con una coraza en algunas partes de su cuerpo de color negro con lava a su alrededor, el soldado se estaba dirigiendo hacia un camión que transportaba a gente pero un terremoto causaría que el soldado perdiera el equilibrio y cayera junto con la persona que traía en su espalda el soldado se voltearía para ver a un Extermis de tamaño normal o sea de 30 metros pero parecía tener una coraza en su cuerpo. Extermis comenzaría a caminar hacia la dirección del soldado pero un tanque militar dispararía un misil busca calor en dirección al Extermis impactando con él una explosión segaría a la gente que vio la explosión cuando se dispersó el humo se vio al Extermis intacto sin ningún daño. Traía en su mano a su amigo Ryan. luego de eso el extermis miraría hacia los soldados este abriría su boca sacando algo de vapor y empezaría a cargar energía en su boca y lo liberaría desintegrando a los soldados y el tanque que tenía enfrente pero después de eso caería al suelo y empezaría a descomponer y de su cuello saldría sadán agotado y sudoroso punto minca. Se encontraba corriendo hacia la dirección de sus compañeros, aquella explosión debió ser el volcán Camión de su extermis debo apresurarme, aceleraría el paso para llegar rápido, fuera de la ciudad de inscoge. No me agrada la situación no han salido Soku. Se encontraba comiendo Gyoza, quieres que vaya a revisar, guioza. Empanadillas rellenas de diferentes ingredientes como verduras, carne o gambas, coge. Se encontraba dudoso de la situación sabía que tarde o temprano podría venir más tanques o incluso aviones para atacar también que el Extermis Mandíbula no podría aguantar varios misiles y podría ser aniquilada tarde o temprano, cara. También se encontraba desesperada pero se acordaría de Minka. tranquilos Minka irá por ellos y si lo sacara no habrá problema Shoku. Traga la comida, entonces solo tenemos que esperarla, una bala había hecho que el Gyoza de Shoku cayera al piso y ella volteara para ver con una mirada asesina, tú. Soldado. Apenas si podía ponerse de pie pero falló en su disparo él apuntaba a la cabeza, quietos no os mováis, lo diría tratando de amenazarlos con su arma en mano pero con voz de apenas poder estar de pie, Shoku. Empezaba a caminar hacia la dirección del soldado y sacaba un cuchillo colocándolo en su mano, soldado. Alto no se acerque más, lo decía con miedo, Shoku. Cortaría su mano haciendo que cayera un rayo sobre ella un cuerpo se generaría en su alrededor un extermis de unos 10 metros de largo que encontraban cuatro patas con una gran mandíbula que se dirigía enojada hacia el soldado, soldado, no por favor pero el extermis lo tomaría en su mano apretándolo punto extermis mandíbula, no hacía caso abriría la boca y pondría al soldado en su boca y lo mordería partiéndolo a la mitad y soltaría un desgarrador grito coge, suspiraría a cara a cara. Entendido, silbaría para llamar a Shoku en su forma extermis, extermis mandíbula. Este caería al suelo y de su cuello saldría Shoku, Shoku. Cansado y sudorosa, a ah, ah, cara. Ayudaría a Shoku a salir de su extermis, la próxima no vuelvas a traer comida dentro de la ciudad de Insminka, Sadan, Ryan se encontraban en un edificio descansando. Punto. Sadam, Empezaba a despertar poco a poco, a, ah, Minka. Se encontraba al lado de su compañero mirándolo fijamente, Sadan Senpai Sadam, ¿Qué pasó, Minka? Se desmayó por tener que soportar un misil busca calor, se levantaría para dirigirse hacia una mochila que había a su lado, Saddam. Observaría la ciudad y sus alrededores, alguna señal del extermis fundador Minka. Sacaba de la mochila una camisa, no otro fracaso de búsqueda, le da la camisa a Saddam, Saddam. Tomaría la camisa, maldición si continúa la búsqueda de esta manera nunca encontraremos al extermis fundador, lo decía mientras se colocaba la camisa, Minka. Lo estaba mirando fijamente pero Saddam la sacaría de sus pensamientos golpeándola en su frente con dos dedos, es Minka concéntrate y otra cosa porque no nos sacaste de la ciudad a Ruyan y a mi Minka. No podía llevarlos a los dos al mismo tiempo, lo decía con una voz de sentirse una inútil, Saddam. Entiendo habrá que escapar por el subterráneo Minka. Saddam Senpai está seguro de eso, lo decía preocupada, Saddam. Aún no podemos utilizar a nuestros extermis, además no podemos volar el subterráneo, es la única opción, Minka. Entendido, le comunicaré esto a a Comenzaba a despertar, shit. No volveré a hacer eso, Sadan. Qué bueno que despiertas, Ryan. Perdí de algo, Sadan. No de nada en especial te perdiste, ahora tenemos que escapar por el subterráneo, Ryan. MNN, de acuerdo, puedo notar en tu cara, de que no apareció el extermis fundador, ¿verdad, Sadan? Si no apareció Orjan rayos lo que faltaba minka ryan san sadan senpai ya le comunique a ama de la situación en la que estamos adán de acuerdo hora de irnos minka señalaría a dónde se encontraba una escalera para poder bajar del tejado ryan se tiraría al suelo no podemos descansar un poco más adán ya descansaste lo suficiente ya hay que irnos de inmediato ryan de acuerdo pero siento un mal presentimiento de esto minka no sea negativo ryan san es la única forma de irnos sin ser vistos más Ryan. Si tú lo dices más fin del capítulo 2 el escape por el subterráneo capítulo 3 en el alcantarillado de la ciudad en se encontraban Minka, Sadan y Ryan caminando a una posible forma de escape de la ciudad, pero al no conocer cómo era el subterráneo estarían perdidos con solo una linterna sin forma de comunicarse con sus demás compañeros. Ryan. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Que hasta el lector se está aburriendo de lo que digo, fastidiado, Sadan. Solo llevamos como una hora y media caminando solo a Guantaryan aguantar joder aquí huele horrible porque tuvimos que escapar por aquí sadan ya solo guarda silencio además no huele tan horrible si los soldados no pueden bajar por el olor así que esta es la mejor ruta de escape minca sadan senpai tiene razón esta es la mejor ruta de escape aún con el olor de las cloacas del subterráneo habla con la nariz tapada con un pañuelo ryan demonio o oh, oh, oh, oh, si en más saben en lo que caminamos en aguas negras y aún con las botas que llevamos es asqueroso Minka esperaba que usted aguantara el olor ryan sande por si usted toma una ducha una vez al año ryan lo hacía ahora me baño una vez al mes porque a cara no le agrado que tomara una ducha por año vaya que mujer más delicada de su olfato sadan ya guardemos silencio de nada servirá quejarnos hay que seguir caminando ryan por eso me estoy quejando a dónde demonios es que estamos caminando sadan por lo que se las alcantarillas llegan al mar de esa forma saldremos ryan joder ya la hiciste sadan sadan ahora que hice ryan ¿Sabes cuántas ciudades hay cerca del mar Saddam? ¿Cuántas no pueden ser tantas Minka? Saddam Senpai las ciudades que están cerca del mar son la ciudad Zwei, Bier, Sechs, Acht, Zen Saddam. No creo que lleguemos a alguna de esas ciudades, chocaría con Minka, ¿qué pasa Minka po que te detienes Minka? Presiona una y otra vez el botón de la linterna, se quedó sin batería, se pondría al lado de Saddam y tomaría su mano, Ryan genial lo que faltaba sin linterna y sin saber a dónde vamos en estos momentos quisiera estar atado en una camilla y que me llevarán a una fábrica donde hacen mutaciones a Dan. en serio querrías eso yan no para que me deformen la cara como la de freddy Krueger, no señor esta cara que tengo es de un actor sadán lo que tú digas sigamos caminando no debe de quedar lejos una salida ryan joder sadán Minka y ryan seguirían su camino por el subterráneo en lo que encontraban una salida mientras que en la superficie shoku Koge y Kara y van de regreso a su base para planear un próximo plan futuro. Shoku. Al fin llegamos tengo un gran apetito ahora Kara. Cuando se te quitará ese hambre algún día estarás gorda y te arrepentirás de comer tanto Shoku. Koge. Ya guarden silencio ya estamos llegando. Coge. Shoku, Kara llegarían a la base donde serían recibidos por Jungle y Black un hombre de pelo castaño con regular masa muscular que estaba bebiendo algo de cerveza sentado. Black. Como les fue encontraron al Extermis fundador, bebiendo, Shoku. Calla y dame una cerveza Blackie. Seguro, toma una lata de cerveza Crown y se la lanza a Shoku, Shoku. Atraparía la cerveza la abriría y la comenzaría a beber, Jungle. ¿Dónde están Saddam, Minka y Riyankoje. Tuvieron que escapar por el subterráneo de la ciudad de Inshungle. Algo me dice que habrá que ir a la ciudad Zuikara. ¿Por qué lo dices Blackie? Se levanta, si siguen caminando de frente llegarán a la ciudad Zwei y ahí se encuentra a barcos de guerra habrá que salvarlos Oku. Joder y yo que quería comer un ampan, ampan, pan con judías dulces en el centro, cara. Para la otra comerás tu ampan debemos de ir a la ciudad Zwei y rápido Blaque. Al fin mi extermis o entrará en acción jungle. Mnnn. si la situación es peligrosa entonces ahí entra en acción el dios del trueno coge. Andando mientras tanto Saddam, Minka y Ryan seguían caminando aún sin ver una salida en la oscuridad. Ryan, ah, ah, ah. Saddam, al fin veo una luz al fondo. Ryan, por fin ya me cansé de caminar a ninguna parte. Cuando salieron del alcantarillado observaron que se encontraban en la ciudad Zwei. También observarían varios de guerra, por lo que tendrían que salir donde estaban para que no los vieran. Punto. En una base militar se encontraban nuevos reclutas para recibir entrenamiento para combate. Sargento. Muy bien, en estos cinco años de entrenamiento han demostrado tener una gran habilidad en el combate, pero el recluta, mejor dicho, la recluta Ace una gran experta en artes marciales, se para enfrente de ella. Esperamos mucho de usted, Ace. No defraudaré a Azurica, sargento. Sé que lo hará dispersense por ahora se ganaron un respiro tras esto los soldados se dispersarían pero la que se mantenía en su lugar era Ace y parecía estar perdida en sus pensamientos pero recobraría la conciencia para dirigirse a caminar para hablar con el sargento que hablaba con sus superiores punto sargento. Sucede algo recluta Ace si cuando iniciara un ataque de los extermis no pase cinco años aquí solo para proteger a gente sino para eliminar a los extermis sargento. Entiendo eso la mayoría de los que están aquí tienen deseo de venganza pero sin saber cuál es su debilidad no podremos eliminarlos, los De acuerdo, cuando iba a retirarse un soldado llegaría a para dar un aviso, soldado. Señor ha iniciado un ataque, agitado, sargento. Hable claro soldado soldado. Pararía herido. el extermis colosal y acorazado están atacando la ciudad Zui sargento. Activen la alarma de evacuación no dejen que maten a los civiles soldado. Sí señor, saldría del lugar, antes de que AC saliera es detenida por el sargento que le daría una jeringa. AC. Sargento para que esto sargento. Esta será tu primera misión consigue la sangre de uno de esos extermis. Será nuestra oportunidad de conseguir uno de esos extermis para salvar a la humanidad. Estás lista para eso AC. Mira la jeringa, necesito un helicóptero y un piloto que lo maneje sargento. Te lo conseguiré, vete preparando el sargento y Acey se darían las espaldas y seguirían una ruta diferente. Mientras que AC ya tenía en su mente que Extermis conseguirá, aunque se tratara de una misión casi suicida. Fin del capítulo 3: Información. Capítulo 3, 5, Aviso. Cuando un capítulo se repita con el 5, será cuando se revele información de la trama. Entendido esto, empecemos. Año Max, el 999. El año en donde se desarrolla es 1905, pero en sí la tecnología que hay es como la actual, o 2017 los muros barra transporte Maxel 999. Aunque solo se vieran 8 extermis y no haya amenaza afuera las ciudades, no están aisladas de otras ciudades, pero se tienen ciertas rutas de evacuación para dirigirse a otras ciudades aunque el viaje de llegada a cada una es de 8, 9 horas. Maxel 999. Los muros son así de grandes por el tamaño de cada Extermis que solo llegan a los 30 metros con excepción del Extermis colosal que alcanza una altura de aproximadamente 120 metros en si no solo los muros los protegen de los Extermis también de unas criaturas llamadas Iker's que más adelante aparecerán en la historia. Maxel 999 en cuanto al transporte solamente hay camiones y automóviles todo terreno que usa el ejército en la vida pero la diferencia es que los camiones tienen la capacidad de transportar solamente 89 personas Extermis barra Iker's Maxel 999. Los Extermis están inspirados en monstruos de lava y los titanes cambiantes de Shinjeki no Kyojin una obra creada por Ajime y Sayama, pero con la diferencia es que son más grandes y con diferente origen aunque comparte algunas características similares que los usuarios pierdan algo de la memoria y cuando se heredan dicho poder los portadores tendrán los recuerdos del antiguo usuario pero aquí ocurre la diferencia no necesariamente se requiere comer a otro usuario en el suero que se vaya a utilizar se puede modificar su estructura para que el que vaya a recibir dicho poder no se tenga que comer a alguien que ya lo la mortalidad como se sabe un titán cambiante solo vive 13 años pero un extermis se vuelve inmortal pero hay varias formas de matar a un un usuario de un extermis destruyendo por completo su cuerpo o cortando la parte trasera del cuello cuando están transformados pero la primera opción es más eficiente. Maxel 999. La temperatura que alcanzan los extermis es de 95 grados pero gracias a la regeneración que tienen los usuarios de un extermis pueden soportar la gran temperatura que tienen sus extermis. Maxel 999. Los Iker son como los zombies, pero la diferencia es que no comen carne humana aunque si los atacan hasta matarlos. La temperatura que tiene un Iker es de 75 grados con una alta temperatura. Su descomposición es rápida por lo que no son una gran amenaza. Punto ubicación Maxel 999. El lugar donde se encuentran se llama Azurica. Superficie. 40, 225, 562 kilómetros población. 2002 millones de personas de densidad. 38A barra kilómetros estados. 89 Maxel 999 bueno esto sería la información que por ahora se mostrara hasta ahora más adelante se revelará más información hasta la próxima batalla naval capítulo 4 en la costa de la ciudad zuey se veía caminando hacia la costa el extermis colosal y aunque los soldados le disparen misiles el extermis colosal no parecía detenerse poco a poco se acercaba más pero el apoyo ya estaba llegando unos barcos de guerra se colocaban en una posición para atacarlo pero del cielo caería un rayo sobre el extermis colosal los soldados de la costa pensarían que le pararon pero se vería en su espalda el extermis acorazado el cual cargaría energía en su boca la cual liberaría y movería a un lado haciendo que el rayo que el disparo también se moviera causando una explosión en cadena destruyendo los barcos. Punto tras esto los soldados estarían atemorizados en el cielo se veía un helicóptero en el cual se encontraba AC con el propósito de conseguir la sangre del extermis colosal. AC abre la puerta del helicóptero crees poder acercarte más piloto. Veré qué puedo hacer, el piloto trataría de acercarse pero el Extermis colosal cargaba energía y la lanzaría a dirección del helicóptero con el propósito de derribar el helicóptero. El helicóptero lo evitaría por poco y luego se estabilizaría, joder no creo que nos deje que nos acerquemos a el AC. Habrá que, una enorme explosión se escucharía en la ciudad por lo que AC le diría al piloto que se dirigiera para allá cuando llegaron verían que en el muro que protegía la ciudad estaba destruido era demasiado enorme como para que el extermis colosal lo ocasionara pero verían que estaba entrando tres extermis de 30 metros uno parecía tener un martillo en su brazo derecho como mano otro tenía apariencia femenina con largo cabello negro y el último tenía apariencia musculosa con gran cabello pero no tan grande como del anterior punto piloto. Ya teníamos problemas con los Extermis colosal y acorazado en la costa ahora esto joder este día se pone peor cada vez peor AC. Toma un paracaídas y saca una jeringa, acércame al Extermis que parece mujer piloto. De acuerdo, el piloto acercaría el helicóptero para que AC se acercara pero AC le diría que la altura que se encontraban era más que suficiente, AC. Saltaría del helicóptero y en el aire sacaría el paraca paracaídas para aterrizar en la cabeza del extermisembra, jare esto rápido, clavaría la jeringa en la cabeza del extermisembra sacando algo de su sangre, Easy será suficiente por ahora eis bajaría de la extermis hembra para escapar ya cumplió con su objetivo mientras tanto en la costa el extermis colosal ya había llegado y el extermis acorazado bajaría de él los soldados y tanques que estaban en la costa dispararían en dirección al extermis acorazado pero tanto las balas como los misiles no le afectaban pero algunos soldados verían que cubría parte de su cuello con una mano pero el extermis acorazado cargaría energía en su boca haciendo lo mismo que hizo con los barcos aniquilando a varios soldados soldados. Después de eso el extermis acorazado quitaría su mano del cuello pero se vería que Minca estaba ahí y que Saddam había puesto su mano ahí para protegerla el extermis acorazado se agacharía Minca bajaría después Saddam saldría del cuello de su extermis. Sadan. Cansado, de acuerdo de B planear el ataque, agitado y se sienta en la arena, Minca. Ella se sienta al lado de Saddam e inclina la cabeza, aún así estamos a salvo Saddam, Senpa y esa explosión que vi a lo lejos debe tratarse del Extermis Warhammer de Black que es el único que podría causar dicha explosión, se levanta, vamos para allá envíame, camina conmigo, no te preocupes, solo cuenta tu historia, mal sentimiento. ¿Te sientes tonto? Por favor, recuerda nuestro co minca, Extermis Colosal. Caería al suelo y de su cuello saldría Ryan, mientras tanto en la ciudad la Extermis hembra y el Extermis waramer también el Extermis ataque que empezaron a destruir la ciudad pero también se dirigieron donde había refugiados. Soldado vigila el área con unos binoculares pero vería que la extermis hembra se acercaba la maldita se acerca hace una señal para que los tanques se acerquen los tanques empezaron a acercarse al lugar donde se encontraba la gente cuando los tanques empezaron a dispararle la extermis hembra endurecería su piel para poder protegerse de los misiles punto después de eso los soldados daban por eliminado al extermis pero cuando vieron dónde se encontraba estaba como si nada la extermis hembra se dirigiría a donde se encontraban los soldados los tanques le seguían disparando pero la extermis hembra los evitaba con facilidad y cuando llegó donde estaba la gente lo primero que hizo es aplastar los tanques y la gente y soldados del área punto mientras que en la costa Rian estaba en el suelo y empezaba a despertar poco a poco punto Rian otra vez se levanta porque no nos vamos a dan alégrate un helicóptero trato de acercarse a nosotros en nuestras formas extermis Rian MNN ya era hora de que acabara minca ya deberían de venir por nosotros Rian esto de atacar de sorpresa, no lo volvamos a hacer unas pisadas se escuchaban cerca era el Extermis Bestia con una apariencia como la de un simio lo que era pelo era de color gris oscuro y lo que era piel era de color gris claro con algo de lava recorriendo parte de su cuerpo y con unos brazos largos y delgados y tenía una altura de 34 metros punto Extermis Bestia. Se agacha, hola chicos Rian. hablando de King Kong Saran, ¿Cómo va todo por allá Extermis Bestia. Todo bien por ahora aunque yo no entré como Extermis Coge tuvo que dejarme en un lugar donde pudiera transformarme sin que me vieran, lo decía mientras se rascaba una oreja, Sadan. Entiendo supongo que no planearon algo Extermis Bestia. En realidad si planeamos algo pero no esperábamos que ustedes estarían al otro lado así que tuvimos que improvisarían. Ja ja, ja al parecer no se prepararon completamente Extermis Bestia. M.N.N., si bueno pensaba traer a los nuevos pero al parecer Zeus no quiso que lo hiciera según que no están preparados todavía Arjan. Aún así ya lleva días desde que no vemos a ese viejo que tanto hace Extermis bestia así lo olvidaba, lanza un rugido, roooor en la ciudad. Unos cuantos cadáveres de gente por alguna razón, tras escuchar el rugido del Extermis Bestia, empezaron a moverse aunque le faltaran a algunos piernas. Se arrastraban para dirigirse donde había gente. Cuando llegaron, los soldados los atacarían, pero eran demasiados y estos empezaron a arrancar las extremidades de los soldados que atacaron, matándolos y torturándolos en el proceso. Ryan. Joder, no era para tanto hacer eso, pero bueno, como no, iremos si Extermis Bestia. Enseguida viene Laura los chicos esperarían pero Minca notaría que empezaron a venir barcos pero eran solo siete barcos pero también vino de la misma dirección de la que venía el Extermis Bestia apareció un Extermis que caminaba en cuatro patas Adán, Minca, Rian subirían en el Extermis Cuadrúpedo para irse mientras que el Extermis Bestia detenía a los barcos. barcos.Extermis Bestia. Muy bien, tomaría lo que parecía ser unas cajas de explosivos, hora de hacer un lanzamiento, el Extermis Bestia lanzaría con gran precisión los explosivos, chocando con un barco hundiéndolo, Extermis Bestia no fue suficiente este tomaría más de los explosivos que había en unos búnkers, lanzándolos a los barcos y poco a poco hundiéndolos a cada uno después de que el extermis bestia hundiera los barcos se iría del lugar cuando iba caminando vería en su alrededor toda la ciudad abandonado y destruida pero no le dio importancia y seguiría caminando hasta la salida de la ciudad Punto mientras tanto en la entrada de la ciudad rey se encontraba entre la multitud de gente que querían entrar en la ciudad y sí que se dirigía a la dirección donde estaba el sargento de la ciudad Zwei.Eisi. Sargento sargento. Voltearía para ver a Eisi, que sucede sede recluta Eisi. Saca la jeringa, conseguí la sangre aunque sea de un extermisargento. sargento. Tomaría la jeringa que contenía la sangre de extermis hembra, buen trabajo soldado mandaré esto a un científico para que lo analice Eisi Podremos dar una esperanza a la humanidad, este se iba a retirar pero Eisi le hablaría, Eisi. Sargento cuando termine el análisis a quien planea darle esa responsabilidad de tener ese poder sargento sacaría una sonrisa sabiendo quién tendría ese poder, será usted por ahora descanse, se retiraría, después de escuchar eso Ace y estaría feliz de poder ayudar en la eliminación de los Extermis fin del capítulo 4 el experimento y una posible esperanza futura por Terexdroid. capítulo 5 ha pasado 6 meses desde el ataque de los Extermis a la ciudad Zwei hubo varias pérdidas, pero sin que la gente lo supiera es que la cadete Ace obtuvo la sangre de un Extermis tras obtenerla fue analizada para poder utilizar ese poder para la Salvación de la humanidad. Punto en una zona de pruebas AC se encontraba rodeada de bunkers a su alrededor donde se encontraban varios soldados vigilando el área. Punto sargento. Comunicándose con un walkie talkie, lista para transformarse carete AC. Si lo estoy, tira el walkie talkie y saca una jeringa y la coloca cerca de su brazo, espero no perder el control varias semanas atrás científico. Esto es increíble, miraba en el microscopio una pequeña muestra de la sangre de un extermis, simplemente increíble sargento. Algo fuera de lo común de esto científico. Su estructura molecular es impresionante pero sigo sin entender sargento. Sigue sin entender qué científico. Quita una tapa de vidrio que cubría la muestra, lo ve no entiendo el por qué se evapora, aunque sus moléculas están en la temperatura de 95 grados, se evapora al contacto con nuestro ambiente sargento. Entiendo cuánto tardaría para poder crear una inyección para crear un extremis científico. Me tomaría días preparar un suero hecho de la sangre que se obtuvo de un extermis dado que no puedo usar una gran muestra como usted vio. Se evapora por lo que debo usar una muestra pequeña pero me servirá para saber qué son los extermis como los podremos detener sargento. Entiendo no lo seguiré molestando para que pueda trabajar, se retira, en la actualidad AC. Se inyectaría el suero ocasionando que un rayo cayera sobre ella y se generaba un cuerpo de aspecto femenino de color negro con algo de lava recorriendo parte de su cuerpo, extermisembra. Estaba quieta sin señal de que se fuera a mover, sargento. Este abriría la puerta aunque unos soldados le dijeran que no saliera pero él salió y acercándose a la extermisembra, sabes quién soy la extermisembra fijaría su mirada en su sargento para empezar a levantarse los soldados que vigilaban el área se dirigieron rápidamente en donde estaba el sargento y la extermisembra para evitar que matara a su sargento pero la sorpresa que se llevaron fue que la extermisembra solo miraba donde estaba el sargento luego se movería a la dirección donde había unos árboles cortados y tomaría uno para después agacharse y empezar a escribir cosa que impresionaría a todos los soldados del área punto el sargento saldría para a la extermisembra escribiendo algo en el suelo se acercaría para ver qué era lo que escribía le tomó de sorpresa lo que estaba escrito decía lo conozco sargento yarons sargento en su cara se vería una pequeña sonrisa para luego dar la vuelta para dar una orden quiero que traigan más troncos y cuerdas soldados sorprendidos de la petición que pidió su sargento pero aún así fueron en busca de más troncos y cuerdas si señor acabó de una hora los soldados traían los troncos y las cuerdas el sargento pediría que se los dieran a la extermis hembra. dudoso de si era seguro acercarse a ella en esa forma le dejaron cerca de ella la extermis hembra. tomaría unos cuantos troncos y una cuerda para empezar a construir lo que parecía ser una casa con los troncos y cuerdas Belcranel recibiendo ayuda de mí. Bell verso de Daniel O'Nubell Cranel recibiendo ayuda de mí. Bella, 3, 4, K504 bueno es mi primera historia de otro personaje espero que les guste el sargento daba por hecho de que la cadete AC podía controlar los movimientos del extermis hembra por lo diría que fueran a llamar al científico que hizo el suero de la extermis hembra punto a cabo de otra hora llevaron a la extermis hembra a un campo abierto alejado de la ciudad en un terreno elevado el sargento y científico y un camión antiaéreo que apuntaba a la dirección de la extermis punto sargento. Espero que sea cierto lo que dijo profesor Harold McDowell Harold. Lo tengo por seguro por lo que pude descifrar la extermis hembra puede modificar la estructura de su cuerpo de forma de que los minerales que se encuentran en el extermis creen un endurecimiento capaz de resistir un misil incluso más, aunque sea por un momento sargento. ¿Por qué solo un segundo Harold? Es muy fácil de explicar cuando los minerales crean el endurecimiento. Estas se quedan fijas en el periodo de 20 minutos o más, dependiendo de cuánto quiera recubrir su cuerpo de ese endurecimiento. La desventaja es que esa parte del cuerpo que endurezca se quedará en la posición en la que esté hasta que pasa el lapso de tiempo determinado o el usuario lo quiera desaparecer. Sargento. Entiendo pero qué tan fuerte es ese endurecimiento, Harold. Como ya se lo había dicho ese endurecimiento puede soportar un misil pero tal vez pueda romper la coraza del Extermis acorazado aunque no estoy seguro del todo de que pueda Sargento. Yo espero que si pueda ya hemos intentado pero seguimos sin poder crear un material que pueda romper esa coraza si ese endurecimiento no funciona para romperle la coraza entonces habrá que retomar el proyecto de la bomba atómica Harold. Está en lo cierto pero otra cosa que encontré extraña en la extermis es su rugido sargento, su rugido Harold. Al parecer su rugido parece atraer a ciertas criaturas a la dirección en la que se encuentre sargento. Se refiere a esas criaturas que describieron los soldados caídos en la ciudad Zwei Harold. Si esas mismas decí llamarlas Seekers Sargento, hablaremos de esas criaturas más tarde. Soldado prepárese para disparar soldado. Sí señor, el soldado apuntaría a el cañón en la dirección de la extermis hembra, extermis hembra. Notaría la dirección del cañón, por lo que pondría sus brazos enfrente de su cara, Harold. Al parecer no sabe aún cómo endurecerse, sargento. Como se supone que ella lo sabría, habrá que esperar a que ella lo descubra, Harold. Porque pude averiguar en mis estudios es que para que pueda ella se endurezca, es que debe mandar una carga eléctrica que viene del cerebro para que así los minerales se junten y formen su endurecimiento ¿eh? sí porque aún no disparan ya me protegí no debería de poder dañarme extermis hembra. Seguía protegiéndose con sus brazos, sargento. Veamos cuánto resiste sin endurecerse fuego soldado. El soldado dispararía a la dirección de la extermis hembra, cuando el misil impactó con los brazos de la extermis hembra habría una explosión que cuando el humo de la explosión se disipó se veía que gran parte de sus brazos que cubrían su cara estaban destruidos casi en su totalidad. Sargento. Cree poder decirle cómo endurecerse Harold. Estaba mirando en la dirección de la extermis hembra, MNN no me lo esperaba Miro lo que está pasando Sargento. Voltearía a la dirección de la extermis hembra, acaso se está Harold. Regenerando al parecer su cuerpo crea células las cuales se producen a gran rapidez de forma de que el cuerpo del extermis pueda recuperar extremidades que haya perdido Sargento. Habrá que repetir el proceso en cuanto se regenere completamente la extermisembra caería al suelo cosa que sorprendería al sargento y al profesor Harold por lo que el sargento mandaría que fueran por la cadeta Ace y por lo que los soldados irían por ella cuando llegaron verían como el cuerpo de la extermis hembra se descomponía y verían que en el cuello estaba Ace y que se encontraba cansada. En la base militar de la ciudad de Ace estaba en una cama en una de las cabañas de la base y esta empezaría a despertar poco a poco. AC. Se levanta, joder, pero ¿qué pasó? AC trataba de procesar lo que pasó después de transformarse en un Extremis y el entrenamiento que tuvo que hacer. AC. Se levantaría de la cama para ponerse su uniforme y salir de la cabaña. Suspiro, AC se dirigiría a la oficina del sargento para hablar con él para saber lo que pasó después de transformarse en Extremis y el entrenamiento que hizo después de eso. Cuando llegó vería que el sargento estaba hablando con el profesor Harold, que ellos se percatarían de su presencia. Sargento, Acadete cadete Acey parece que ya despertaste Harold, MNNM justamente hablábamos de usted y lo que pasó Acey, por eso vine para hablar de eso que pasó Sargento, acaso no lo recuerda Acey, ella lo negaría con la cabeza, Harold, debe ser un efecto secundario de la transformación Acey, algo más que deba saber de lo que pasó Sargento, si al parecer necesitas entrenamiento para poder usar el endurecimiento de tu extermis Harold será complicado pero habrá valido la pena cuando domines el endurecimiento se podrá detener aunque sea al extermis acorazado aún no sabes si podrías pelear en tu forma extermis con el extermis colosal pero eso lo dirá el tiempo y también el control de tu regeneración que descubrí en mis investigaciones argento estás dispuesta a hacer todo eso cadete y lo estaría pensando, pero hablaría, se iría de sus pensamientos para responder. Si jare todo eso para salvar a la humanidad y aniquilar a los extermis, Argento. Espero que eso ocurra, pero lamentablemente serás la única que tenga un extermis, y Cargaré con toda la responsabilidad cuando empezamos el entrenamiento, Harold. Desde mañana por ahora haga ejercicios normales oye y De acuerdo, saldría de la oficina. Fin del capítulo 5 Los nuevos reclutas. Capítulo 6 Aviso. Los eventos en este capítulo son de lo que pasó con los extermis. Ha pasado una semana desde el ataque a la ciudad. Fue y los extermis se encuentran en su base para planear el ataque a otra ciudad. Para encontrar al extermis fundador. Sadan. Dormido en una cama, pero su descanso sería interrumpido cuando Minca entró a la habitación y lo movía para despertarlo. Minca. Moviendo a Saddam, sadam se empa y despierte, ya es de mañana Saddam. Como a despertarse para después levantarse, qué hora es minca Las 5:30 de la mañana, sadam se tira a la cama, solo 5 minutos más. Es tomado de la pierna por minca y lo tira de la cama para empezar a arrastrarlo al comedor. En el comedor estaban Kara, coge Ryan y Shoku desayunando, aunque sus miradas se fijarían en minca que traía arrastrando de la pierna a Saddam, el cual estaba aún dormido. Ryan. No sé cómo responder a eso Soku. Comiendo un katsudón, katsudón, chuleta de cerdo empanada y frita, ton Katsudón, pollo, katsudón de pollo, o pescado, magurdón, cara. Ya levántate quieres das vergüenza estando tirado en el suelo Sadan. Se levanta, joder ahora porque tan temprano nos levantamos Zeus. Para recibir a los nuevos reclutas coge. Nuevos creí que solo seríamos nosotros Zeus. Las personas en un futuro tendrán el poder de los Extermis en unos años así que... Por eso estuve viajando por algunas ciudades de Afurica para encontrar a grandes candidatos para un poder Extermis Minca. Entonces se tendrán que comer a los que tienen ya el poder Zeus. No ya hice los sueros para que no sea necesario Minca. Suspiro, Minca tarde o temprano tenía que morir Saddam de seguro morirá en tus brazos Oku. Que yan Rian. MNNN no me juzguen Zeus. Arriba estarán los nuevos para que los conozcan Saddam. De acuerdo al cabo de una hora los chicos estarían arriba viendo a los nuevos que estaba en filas de 5. Ryan, Es en serio decepcionan con solo verlos Zeus. Por ahora pero con el tiempo serán mejores de lo que son Ryan, Sigo sin estar convencido Zeus. Bueno por ahora, saca una lista de nombres, aquí están los nombres de los reclutas y el extermis que recibirán, se retira del lugar, coge. Muy bien estos son los nombres los dividir por equipos coge. El que irá contigo es Hanrito Soku. Solo me toca uno no es justo coge. Los que irán conmigo son James, Buki, Jason. coge. Las que irán con cara son Bisake, Natasha, Wanda, Ravencara. No seré buena con ellas coge. Los que irán con Saddam son Bejian, Oliver Saddam. De acuerdo. Envíame, camina conmigo, no te preocupes, solo cuenta tu historia, mal sentimiento. ¿Te sientes tonto? Por favor, recuerda nuestro co, coge. El que irá con Ryan son Yan molesto lo sabía le tienen miedo al poder del extermis colosal coge el que irá con jungle será robert jungle se pone interesante coge la que irá con black será arle en black suspiro coge checa la lista al parecer habrá un nuevo extermis cara y de qué tipo sería coge extermis alador Dorian, un extermis que vuelo porque no un extermis que ande en el agua coge eso será para después donde está laura laura ya voy chicos caminando en muletas minca tardo mucho laura san laura risa bueno no fue fácil subir las escaleras además aún no me acostumbro a andar en dos piernas coge bueno pues habrá alguien más que andará en muletas Seraja y laura así que zeus ya eligió a los nuevos coge bueno los que ya mencioné vayan por ellos para entrenarlos en su forma extermis los chicos irían con los reclutas asignados para entrenarlos en su forma extermis para dirigirse a una zona especial para el entrenamiento puntos harán de acuerdo el entrenamiento empezará ¿Quién de ustedes irá primero vejían yo seré el primero Sadan. De acuerdo ve caminando para Aya y empieza a transformarte Vegian. Asiente con la cabeza, Sadan. Inicia la transformación Vegian. Se cortaría la mano con un cuchillo y se convertiría en el Extermis Acorazado, Extermis Acorazado. Estaba quieto observando su entorno, Sadan. Muy bien Minka llama su atención Minka. De acuerdo, Minka utilizaría un lanza bengalas y dispararía una bengala en la cara del Extermis Acorazado cosa que llamaría su atención, Extermis Acorazado. Trata de atrapar a Minka pero le resulta difícil pero lo seguiría intentándolo, Sadan. Con esto mejorará su movilidad en su extermis con Shoku Shoku, Estaba encima del extermis mandíbula montándolo como un caballo, de acuerdo a la derecha extermis mandíbula. Se movería a la derecha hasta que Shoku golpearía con su pierna un costado del extermis para que se detuviera, Shoku. Muy bien repetiremos esto unas cuantas veces más hasta el anochecer o hasta que me de hambre con coge. extermis ataque. Estaba evitando los golpes de otro Extermis Ataque al parecer estudiaba sus movimientos, coge. Sus movimientos son al azar tendré que acabar con esto rápido Extermis Ataque. Le daría un golpe en la cabeza al otro Extermis Ataque para que se detuviera, Extermis Ataque segundo. Habría aguantado el golpe y se decidió en devolverle el golpe pero fue evitado con facilidad y recibiría una patada en el estómago y caería al suelo, Extermis Ataque. Se agacharía y de su cuello saldría coge, coge. Muy bien continuaremos esto más tarde con jungle jungle. En su mano izquierda tenía un guante de béisbol y en la otra una pelota de béisbol arrollaría la pelota donde estaba Robert para que la atrapara, Roberts. Atraparía la pelota para después lanzarla a jungle pero a una mayor altura a él, jungle. Saltaría logrando atrapar la pelota, buen lanzamiento Roberts. ¿Por qué hacemos esto jungle? Para tener al extermis bestia tienes que saber lanzar no es nada fácil Roberts. Muy bien ya entiendo el punto pasadas unas 12 horas el entrenamiento había finalizado Sadan, Minka, Koge, Kara, Shoku, Ryan, Blake, Jungle y Laura estaban hablando de un próximo ataque a otra ciudad para seguir buscando al Extermis fundador Koge. Nuestros siguientes objetivos son la ciudad Rey, Bier, Funf, Sechs, Sech, Sieben, Acht, Neun, Zenkara. Hay que tener en cuenta que han aumentado la seguridad en las ciudades desde nuestro último ataque a la ciudad Zwei. No podemos dar el lujo de atacar directamente Sadan. Significa que debemos atacar de sorpresa cuando bajen la guardia Jan. Entonces Oku. Comiendo un kushiyaki, Kusiyaki, brochetas de carne y verduras, jungle. Hay que atacar en el frente con el Extermis colosal y que ese Extermis mandíbula vaya por los camiones que llevan sobrevivientes, el Extermis acorazado se encargue de los tanques y los misiles antiaéreos cara. Muy bien ya tienen sus posiciones designadas, descansen para mañana todos se estarían retirando pero el único que se quedaría sería Saddam el cual estaba perdido en sus pensamientos pero sería sacado de ellos por Minca la cual estaba jalando del brazo derecho. Sadán Pasa algo Minca Minca. Le preocupa algo Saddam Senpai Saran. No es que siento un mal presentimiento sobre lo que podría ocurrir Minca. ¿Estás seguro de eso Saddam Senpai Saran. No lo sé pero por si acaso llévate esa espada de Alamantium que te dio Zeus Minca. De acuerdo Saddam Senpai ya al día siguiente los chicos llegarían a la ciudad rey ya que iban en el Extermis cuadrúpedo al llegar Ryan se pondría cerca del muro que lo separaba de la ciudad y sacaría un cuchillo y se cortaría la mano adquiriendo su forma del Extermis colosal. Ryan. Muy bien es hora de derribar este muro, Extermis Colosal. Estaba preparado para destruir el muro pero un rayo caería al lado suyo al disiparse el humo. Se vería a una Extermis Hembra que tenía la mirada fija sobre el Extermis Colosal, Ryan, ¿Qué rayos como es posible Extermis Hembra? Mantenía su mirada sobre el Extermis Colosal y poniéndose en posición de combate, Easy. Sí. Hola han pasado 15 años más fin del capítulo 6 información capítulo 6, 5, Maxel 999. Muy buenas tardes criaturitas del dolor este es un capítulo 5 y como saben en estos capítulos revelo información de Titan Zoo para que puedan entender mejor algunas cosas dejando esto de lado empezamos a la mantiu maxel el Alamantium es un metal de origen desconocido pero los que han logrado encontrarse con este metal se habrán dado cuenta de algunas cosas 1. Las moléculas de ese metal están en el 0 grados por lo que sus partículas son inestables y hace que sea indestructible este metal 2. El Alamantium puede resistir altas temperaturas pero debido a eso su solidificación es casi imposible de hacer La única forma sería reduciendo su temperatura 3. Para solidificarlo se necesita una presión de atmósferas de 50 o subliminado a una temperatura de 70,908 grados 4 dado a su resistencia al alamantium puede cortar la piel endurecida de la extermis hembra como si de cortar mantequilla se tratase esto también se aplica con la coraza del extermis acorazado 5 su origen y su obtención es desconocido porque varios expertos en metales han dado la conclusión de que el alamantium no es proveniente de la tierra y que su existencia es casi imposible de saber 6 otras teorías que han dado acerca de su origen sería que llegó a la tierra como un meteorito hace más 800 atrás cuando la tierra era solo una gigantesca bola de fuego 7 este metal por su rareza se le dio el precio de no tiene precio en otras palabras que es realmente caro casi imposible de comprar que con solo una pequeña muestra de este metal para comprarlo dejaría pobre al hombre más rico del planeta 8 este metal también absorbe la energía cinética entre otros tipos de energía gracias a eso es casi imposible de romper 9 dado a su posible teoría de que el alamantium venga del espacio se han hecho expediciones para poder encontrar el meteorito y extraer el alamantium pero sigue sin haber rastra del 10 como el alamantium absorbe la energía se puede decir que si el alamantium fuera atacado por un rayo de energía este metal no se destruiría pero tendría energía suficiente como para que una ciudad tenga energía por un año dependiendo de cuánta energía haya absorbido aún se desconoce cuánta energía podría contener el alamantium 11 como el alamantium su solidificación es rápida es recomendable ya tener moldes ya que cuando cuando se encuentre en estado líquido se enfriará rápidamente por lo que si logras trabajar con este metal es recomendable que ya tengas moldes de los objetos que vayas a hacer con ese metal 12, aunque el Alamantium parezca que los objetos que se hagan con él son pesados en realidad es bastante ligero dependiendo qué objetos hagas con el Regeneración Extremis Maxel 999. Encima del hombro izquierdo del Extermis acorazado, cabeza a un lado, su armadura se estaría rompiendo poco a poco, por lo que trataría de quitar una de las piernas de la Extermis hembra, para soltarse al empezar a quitársela una pierna de la Extermis hembra, se levantaría pero la Extermis hembra, torcería la mano que tenía sujetada del Extermis acorazado, para mover sus piernas al lado izquierdo, para tirarlo nuevamente contra el suelo o al Extermis acorazado, Ey, sí, Eso es todo creí que sería más difícil de vencer Saddam. Maldición coge vayan ayudaré a Sadan minca iré con usted coge sama no me podrá ver por mi pequeña estatura no me podrá ver coge de acuerdo se cortaría con un cuchillo la mano para transformarse en extermis ataque extermis ataque se agacharía y extendería su mano para que minca subiera minca subiría a la mano del extermis ataque para después el extermis ataque trepara el muro extermis hembra Aún mantenía al Extermis acorazado en el suelo pero notaría que el Extermis ataque se acercaba por lo que soltaría al Extermis acorazado para pelear contra él. Extermis acorazado. Estaba en el suelo. ¿Te sientes tonto? Por favor, recuerda nuestro co AC. Veamos si me das más pelea Extermis hembra. Endurece parte de su pierna derecha, Extermis ataque. Iría corriendo en dirección de la Extermis hembra pero su pierna izquierda sería arrancada de una patada de la pierna derecha de la Extermis hembra haciendo que que cayera por la falta de una pierna, Minka. Saltaría del Extermis ataque para clavar la espada de Alamantium sobre la pierna de la Extermis hembra, Extermis hembra. Se daría cuenta que algo se clavó en su pierna por lo que bajaría su mirada para ver la que era, Easy, Pero que es solo una niña Extermis hembra. Estaría dirigiendo su mano a donde estaba Minca para quitarla de su pierna, Minca. Ni lo sueñes, sacaría la espada de la pierna de la Extermis hembra para así al acercarse su mano cortársela en varios trozos, easy, si. Es imposible se supone que el acero se derretía al tener contacto con la piel de un Extermis Extermis hembra. Trataría de atrapar a Minca pero al ser bastante rápida se le era imposible atraparla, Minca. Volteando la cabeza para atrás viendo como el Extermis acorazado se regeneraba, Saddam Senpai aún no se recupera por completo Easy maldición niña déjate atrapar extermis hembra estaría tratando de atrapar a Minka sin tener éxito pero al bajar su guardia al extermis ataque ya había regenerando por completo su pierna izquierda para dirigirse contra la extermis hembra la cual estaba distraída punto, el extermis de ataque empujaría a la extermis hembra haciendo que ambos cayeran del otro lado del muro punto, en un búnker que se encontraba en una zona alejada de la batalla de los extermis estaban el sargento yaron y el científico harold punto sargento esto se ha ido de nuestras manos, viendo la pelea con unos binoculares, Harold. Ya lo creo al parecer los Extermis atacan en grupos tuvimos la suerte de que el Extermis Colosal no destruyera el muro pero aún así el Extermis de ataque y acorazado son un problema para y Sargento. Cree que logrará capturar a uno Harold. No lo sé. la pelea parece que no se acabará con los Extermis el Extermis ataque y hembra se veían mutuamente uno al otro esperando a que el otro baje la guardia para atacarlo. Coge. Muy bien nos has causado muchos problemas pero esto se acaba ya extermis ataque. Se dirige a toda velocidad contra la extermis hembra para golpearla pero la extermis hembra evitaba todos sus ataques con facilidad, extermis hembra. Evitaba los golpes del extermis ataque para en un momento colocarse al lado del endureciendo parte de su brazo derecho y golpearlo en la mandíbula, extermis ataque. Aún con la mandíbula destruida se movería en dirección de la extermis hembra encajándole un golpe en el estómago lanzándola a volar lejos, extermis hembra. C. Extermis hembra. Caería al suelo para solo levantar la mirada viendo cómo se acercaba el extermis ataque que le quería golpear en la cabeza pero lograría evitarlo por poco, coge. Maldición se mueve demasiado rápido extermis ataque. Se le notaba cansancio voltearía su mirada a un lado viendo como la extermis hembra tenía su mano y brazo extendido a un lado acercándose a él antes de que pudiera hacer algo su cabeza sería cortada por el brazo y mano extendida de la extermis hembra, que estaba endurecida cayendo al suelo por la pérdida de su cabeza, extermis acorazado. Rour, el Extermis acorazado rompería la armadura que estaba en sus piernas para correr en dirección de la Extermis hembra con más velocidad al acercarse a ella la Extermis hembra había endurecido su brazo derecho golpeando en la cabeza del Extermis acorazado rompiendo la coraza que cubría su cara por lo que el Extermis acorazado caería al suelo, Sadan. Maldición. Estaba desesperado de no poder hacer nada contra la extermis hembra tenía pensado utilizar el cañón volcán contra la extermis hembra pero se percataría de que la extermis hembra lo levantaba de un brazo de su extermis, extermis hembra. Tenía sujetado al extermis acorazado de su brazo izquierdo y lo primero que haría sería endurecer su otro brazo para golpear en el estómago y pecho al extermis acorazado rompiendo su armadura, hey, sí, Esto ya a cabo los tengo prácticamente dominados sargento lo logro ha derrotado al Extermis ataque y acorazado Harold. Solo quedaría, en relámpago que cayó del otro lado del muro puso en alerta a la Extermis hembra al sargento y al profesor se vería en el muro al Extermis mandíbula el cual estaba vallando con gran rapidez del muro dirigiéndose donde estaba el Extermis ataque que se estaba descomponiendo y en descubierto acoge punto acoge.Extermis mandíbula. Estaba cerca del Extermis ataque que se estaba descomponiendo, sacaría de la nuca del Extermis acoge colocándolo en su mandíbula sin tratárselo se estaría yendo del lugar, Extermis Hembra. Se percata de que se llevaron al sujeto que era el Extermis ataque. Estaba por dirigirse donde estaba el Extermis mandíbula, pero el Extermis acorazado la mordería de su pierna derecha para que fuera por el Extermis mandíbula, Sadan. Es tu oportunidad Shoku escapa con coge rápido. Yo detengo a la Extermis hembra Extermis Acorazado. Seguía mordiendo a la extermis hembra sin soltarla pero la extermis hembra dándose la vuelta endurecería su mano derecha y empezaría a golpear en la cabeza a extermis acorazado al ver que no la soltaría decidiría cortarle su brazo derecho al extermis acorazado, extermis acorazado. Seguía mordiéndole la pierna a la extermis hembra pero su brazo derecho sería cortado por la mano endurecida de la extermis hembra y después de eso le seguiría golpeando en la cabeza hasta que al final la soltaría cayendo al suelo, extermis hembra. Una vez que el Extermis Acorazado la dejara de morder la pierna, se dispuso a seguir al Extermis Mandíbula para que no escapara con el portador del Extermis Ataque, Sargento. Es una lástima pero por ahora ya tendremos en nuestro poder a los Extermis Ataque, Acorazado y Mandíbula una vez los capturemos no lo cree profesor Harold. No puedo creerlo Sargento. ¿Qué pasa Harold? El Extermis Acorazado se está levantando Sargento con los binoculares estaría viendo como el extermis acorazado se levantaba con dificultad pero lo que lo impactó fue que del extermis acorazado empezara a expulsar algo de fuego de su cuerpo y saliera corriendo a toda velocidad contra la extermis hembra fin del capítulo 7 la ira de un extremis capítulo 8 la extermis hembra ya estaba llegando donde estaba el extermis mandíbula en la cima del muro en el suelo se encontraba el sargento yaron y el profesor harold observando la situación pero no veían a la extermis hembra sino al extermis acorazado que de un momento se había levantado y su cuerpo empezó a expulsar fuego de su cuerpo sargento yaron ahora qué le pasa al extermis acorazado Harold? no lo sé esto es nuevo extermis acorazado su cuerpo empezó a expulsar fuego sus ojos empezaron a brillar de una luz blanca los dientes se acilaron y comenzó a correr en dirección a la extermis hembra Rouhur en el muro el extermis mandíbula mira el borde del muro detrás de él estaba coge y minca punto extermis mandíbula mira el borde del muro shoku se está acercando Extermis hembra. Con sus dedos endurecidos como garras estaba trepando el muro. Coge. Despierta, ¿pero qué pasó, Minka? Coge Sama. Habrá tiempo para explicárselo ahí que irnos de inmediato. No podremos hacer nada en la ciudad y coge. Avisarle a Jungle que arrojear ya no podemos dejar que esta ciudad revele cómo hacer Extermis Minka. Saca un walkie talkie y se comunica con jungle, la extermis hembra ya estaba llegando pero algo la jalo de la pierna izquierda por lo que la extermis hembra mira hacia abajo miro al extermis acorazado que la mordía de su pierna izquierda y con su pierna derecha lo empezó a pisotear su cara pero no la soltaba punto extermis acorazado. Mordió con más fuerza la pierna de la extermis hembra, extermis hembra. Seguía pisoteándolo, sadan. Descontrolado, la mataré la mataré. Extermis acorazado. Abre la boca y con su brazo izquierdo la jalo de su brazo derecho a la extermis hembra, cayendo al suelo juntos creando un pequeño cráter por la caída, ninguno se estaría levantando pero el acorazado logra levantarse para después tomar de la cabeza a la extermis hembra y apretarla haciendo que gritara punto en el búnker donde estaban el sargento Yaron y el profesor Harold escucharon los gritos de la extermis punto Yaron. Ahora qué pasa Harold, saca unos binoculares y observa la situación, no puede ser la Extermisembra está perdiendo Yaron imposible hace rato ninguno de los extermis logró hacerle algo a rold el acorazado que más secretos tiene extermis acorazado le arranca el brazo a la extermis hembra extermis hembra ya no podría seguir moviéndose perdió ambos brazos uno estaba sujetado en la cima del muro cuando fue jalada por el extermis acorazado y el otra se lo acaban de arrancar solo le quedaban las piernas pero en estos momentos no le servirían de nada extermis acorazado le agarra del cuello y comienza a tratar de romperle el cuello pero no hacía más bien azotaba la cabeza en el suelo, Saddam. La mataré la mataré. Extermis acorazado. Abría y cerraba la boca tratando de hablar pero no puede, Extermis hembra. Regenerando sus brazos mientras tenía su mirada en donde estaba la ciudad Rey, Eisy. He fallado Extermis hembra. Por primeras vez la Extermis hembra comenzó a llorar dando a entender que fracaso en su misión, Extermis acorazado. Arranca la cabeza de la Extermis hembra dejando al descubierto a Acey, Sargento. Profesor ¿qué está pasando Harold? Baja los binoculares, hemos perdido Sargento. No no pero ¿cómo es que Harold? No lo sé pero esto deja saber que la humanidad está lejos de poder entender cómo vencerlo Sargento. Se queda callado, Acey. Estando de rodillas sin poder hacer nada, Extermis acorazado. Sin control alguno empezó a golpear como loco el muro o se podía controlar, rogur coge. Pensativo, Minka. Coge Sama, es hora de irnos. Jungle Sama, lanzar a Arjan San. La ciudad será erradicada por completo. Coge. Se levanta, Shoku. Vámonos, Extermis Mandíbula. Asiente con la cabeza y se coloca al lado de Coge y Minca para que suban. Minca. Sube al Extermis Mandíbula, Coge. Sube al Extermis Mandíbula. Una vez que subieron el Extermis Mandíbula bajo del muro con gran rapidez y una vez abajo, Jungle se transformó en Extermis Bestia y tomo a Arjansan y lo arroja a una gran altura y descendiendo con gran velocidad. Punto, Cayendo viendo su entorno, muy bien ya era hora, casi cerca del suelo saca un cuchillo, al transformarse crea una explosión nuclear, todo a su alrededor fue destruido por completo incluso los muros empezaron a caerse por suerte sus amigos se fueron a una distancia segura no quedó nada de la ciudad rey para la suerte de Saddam su extermis acorazado sobrevivió por su coraza punto extermis colosal. Comenzó a caminar en donde estaban sus compañeros en su camino vio como el Extermis acorazado también caminaba a la misma dirección, ya una vez que regresaron analizaron la misión ya que no se esperaron que alguien tuviera un Extermis y en más que estaba del lado de la humanidad coge. Pensativo, cara. Se levanta molesta, fracaso es todo lo que fue un fracasor Jan MNNN, tanto tiempo haciendo un plan para que un extraño con un Extermis aparezca y nos joda el plan Soku Comiendo una patata, jungle. Fue algo apresurado pero lo que importa es que no quedó nadie vivo para contarlo fue un logro Blaque. Evitar que puedan hacer extermis y que los usen en nuestra contra sí que fue un logro Ryan. ¿Y ahora qué coge? No lo sé en otra habitación Saddam estaba en una cama dormido sin dar señal que fuera a despertar a su lado estaba minca punto minca. Desanimada, Saddam Senpai Sadam. Dormido, fin del capítulo 8 próximo mes el capítulo 9. ¿Qué rayos es esa cosa? <risa> es una pieza clásica es lo que es.